Bienvenidos a War Thunder, un nuevo vídeo hoy en el canal Esta vez, por fin No nos toca Vietnam, estoy harto ya de Vietnam <ríe> Hoy dominación, río de cenizas Este escenario A mí me gusta personalmente Un VR de 8.3, vaya me he dejado el Black Panzer ahí Vale, vale, lo dejamos Pero... Un pequeño fallo Pensaba en 7.7.7.3, pero bueno, si estás ahí me voy a salir con el Rack JPZ2 Hace tiempo que no Que no lo doy jarilla La verdad es que prácticamente En realista apenas he jugado con él A los, a los comienzos cuando todos jugamos en arcade Pues en cuanto lo tuve sí me dio un tiempo por él Pero hay una pequeña diferencia manejarlo en arcade y manejarlo en batallas realistas y una vez eh, que sale el misil en vuelo con el control del artillero el misil no se mueve vaya lagueo que acabo de tener eh, pues es sin embargo en las realistas tienes que usar los cursores una vez que está el misil en vuelo a ver si me acuerdo muy rápido voy avanzando yo y listo aquí tengo el primero que me acaba de dar Ah, no me puedo girar listo, venga un centauro, rapidito vale, ya estoy arriba y un T10, venga como tengo un vehículo de apoyo vamos a darle un poco más, pues esta vez ya sé por dónde están por la parte de arriba Así que vámonos justo por el otro lado. Fuerzas aliadas han tomado una zona. Vamos a buscar el palomar este que está por aquí. Y desde ahí empezaremos a tirar. Vaya, eso ha sido cerca. Ese aliado que ha caído ha estado cerca. Así que están avanzando por la zona alta. Ahí lo están marcando. mira ese, no está ya empiezo ahí ¡Oh! por ahí ha pasado algo entre los árboles he visto algo, venga, vamos para arriba como estén ahí me fríen esto es una lata de sardina el misilero como le digo yo <risas> bueno, el Leopard se marcha este se va, me deja solo aquí. Vamos a asomar el hocico. BMP. Chicos, vamos por delante del enemigo. Mucho muerto veo por aquí. Bueno, por ahí disparan. ¿He disparado? No me he dado ni cuenta nos pues parece que es el BMP ahí sí ha marcado a... Ahí hay alguien detrás de la roca disparando que no sé si es el que acaba de caer no, está ahí todavía Vale, ah, el BMP si sí está vivo vaya con ese color venga un misil vamos a ver lo oyen y se mueven ah estupendo, ahí si, no, pues, si no los muevo los tiro en línea recta, pues pues vamos apañados bueno, ya me han visto, ya saben que estoy aquí eso es lo peor que te puede pasar claro, ahí están, ya disparan bueno, el BMP un compañero aliado un avioncete se le acaba de cargar estoy que tengo que reparar Vamos. Otro misil que ha volado. Digo porque lo he oído, pues no porque lo haya visto, porque vamos, venga, el equipo hostil lleva ventaja. Estupendo. Qué bien. Bueno, por aquí, si me asomo aquí al lado de este cadáver, podré ver algo. No, no veo nada. A veces que te deja ver un poco pero este no es demasiado De dejarse la vista ahí vamos otra vez aquí a esta zonita venga esto cuál es Mide uno Voy cargando misiles va otro fallo venga otro más eh, no solo mío los misiles y el tío está ahí venga Estás enfilando, ya no sé, igual que yo a ti. Venga, venga. Se esconde detrás de esa roca, el misil está afuera. Venga, a ver. Venga, bonito, a ver qué haces. Aquí estamos, venga, aquí el misil. Estoy justo justo en el sitio. Otro acompañante. T55. Ah, venga. Es un full de los misiles. Este ha dado abajo. Lite 1. No se va a olvidar de mí. Este, este, este, este le ha dado a la roca. Vale, y eso es un T-54. a ah, fuego de artillería. Bueno. bueno vamos al, al que me interesa a mí. Al márter. Lo adquirí hace poco. Apenas. Tiene modificaciones, la primera la de extinción de incendios y la de piezas, creo que no así que no puedo reparar si me dan apagar un fuego, sí, pero reparar ya eso es otra cosa bueno, a ver, que se ve por aquí mi compañero Leopard está ahí disparando Ahí están tomando 100, pero ahí hay un carro medio y arriba. Es el que están marcando. Ahí está, ahí está. No, ese no es un carro medio. Ese era no, un carro pesado. No, se no sé, aquí no lo distingo. Pero hay varios. Hay tres por lo menos. Ahí arriba. No, pero el enemigo, nada. 8-3, un BR hemos entrado con un BR de 8-3, es decir, pueden aparecer gente aquí hasta casi 9-3. Atención, fuerzas aliadas han tomado una zona. Sí, bien hecho. Venga, estupendo, a ese. Están tomándose. Se ve que uno se ha podido colar. O alguien que ha venido por ahí por la compañía. Parece un Un Sí, sí, creo que sí. Vamos a sobarnos aquí. A ver qué pasa por aquí. ¿Este quién es? Vaya, el misil a la roca. Estupendo. Esto está muerto, creo que sí. Sí. Esto está muerto. Bueno, muy bien. Me acabo de delatar. Estupendo. Vaya, me estreno con el Marder. Venga. Vamos, compi. Aquí entre los dos. ¿Eh? A cualquier otro colega venga, vamos, acá el tío está ahí ahí lo tenemos venga, vamos el cañón algo de pupita le haré por lo menos le digo por aquí no te asomas el Blaker, pues si consigue hacerle impacto con los proyectiles 128 milímetros, no creo que le haga mucho daño. Pero bueno, si lo deja cao el misil es, es lo que lo remata. A ver, a ver, a ver. Me hay que jugársela ya. Ese tío está allá arriba. Vamos a intentar. Si hay alguien ahí, ni lo he visto. Venga, vamos a por esas roquitas. A escondernos son fiambres y ese tío sigue ahí arriba ese tío sigue ahí arriba Ahí, ahí. no lo sé si sí está ahí no lo veo puede ser que haya caído que es la última marca que sale el robot visitantes quién es esto que es? esto que es? es? no lo veo un T10 venga vamos Venga, un misil ahí. No le he dado. Venga, vamos. Venga, carga, carga rápido. Quedan dos misiles. Esto tiene que ser el bueno. Venga, vamos, vamos. ¿Venga, vamos. Ahí, venga, venga, venga, venga, venga. venga. Eh, estupendo. Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, Marder. Has empezado muy bien. Me acuerdo la inteligencia. T10. Estamos hablando de que esto es un 8-3. Yo soy un 7-3 Venga, vamos Hemos hecho el tonto disparando Para quedarnos aquí Vamos a por C Venga, tomando C Aquí, entre cadáveres A ver, arriba o artillería Claro, es normal Parece que ya no queda nadie Por ahí compañeros en la fiesta, ¿verdad? esto que es un diario. madre mía, esta es una bestia, esta es el bruso ah, cuidado, cuidado venga, vamos a preparar el misil que me queda, vamos, ahí vamos, vamos, vamos ahí, estupendo Uf. madre mía no sé cómo podía aguantar no me lo he dicho es el SZU. No recuerdo el nombre. 9-0, creo. Antiaéreo. A este. Apenas lo he usado. porque Lo tengo. Bueno, los rusos sí lo tengo. Apenas lo he usado. Pero es una ruina. Cuando te lo destrozan. No sé, es una burrada lo que vale la reparación. Venga. Vamos, compi. Echame una mano. Que yo no puedo reparar. Lo que tienes. Bueno, ay, que tío, más buen, qué buena gente. Venga, tus mecánicos. Los mío no vale para nada. Venga, mantén pulsado. Ahí está. Estupendo. A 7 segundos, 6. Gracias. Uah, incluso misiles. Cuatro misiles. De regalo. Ah, es una maravilla. Por supuesto que sí, millones de gracias, tío. Venga, ahora que me mate la artillería. Sería estúpido. Después del trabajo. ¿tú? ¿A quién disparas? Arriba. Un elo. un elo A ver... Vale, nah, yo desde aquí ni le doy. Está muy lejos. Pero vamos, nos puede tirar un misil en cualquier momento. Lo bueno, estamos aquí cubiertos. La zona B está tomada, la zona A también, desde donde nos pueden crujir. Compañero, siga insistiendo, pero ese, ese elo como se nos coloque por detrás o gire por aquí, nos... Nos va a destrozar. La La está cerca. Venga, aquí estamos los dos acojonados. Aguantando. Venga. A ver ese Venga, este está a punto de terminar. Bien. Eso es lo que yo creo. Se lance pillado. Bien, bien, bien, bien, bien. ¡Boh! Estupendo. Vaya de busca, el murder Al principio un poco tonto parándole ahí a uno que estaba muerto cuarto 20.847 bueno, no está mal para una partida tan... la verdad es que un poco sosa por lo menos he podido completar ya lo que es la reparación de piezas venga, a partir de ahora ya nos centraremos en desarrollar ya otras cosillas como el motor y, y lo demás pero lo importante, lo primero como siempre, es recomendación lo primero que debes de investigar y siempre es tanto la extinción de incendios como la reparación eso es lo primero después te puedes centrar más en desarrollar el motor, orugas, transmisiones o ya el tipo de proyectiles o lo que, sea, o el, o lo que la inclinación, el giro de la torreta, en fin, muchas cosas visores pero lo, lo primero que siempre recomiendo es eso la extinción de incendios y reparación. Bueno, pues nada, este ha sido el vídeo de hoy, la verdad es que tampoco ha sido gran cosa, simplemente lo he subido porque el, la primera partidita que hago con el Marder, a ver cómo salía y bueno, no ha ido mal. Este tanque tiene sus puntos flacos y también sus puntos fuertes. Personalmente no es de mi estilo, los y los misiles, los, tipo, los lanzamisiles no son ni mi estilo, no me suelen gustar, pero bueno, no me he dado mala mala vibra, en fin, bueno, si os ha gustado el vídeo, acordaros de suscribiros, darle muchos likes y activar la campanita para recibir los avisos cuando suba vídeos, bueno, si nada más, me despido y nos vemos en un próximo, chao.